Estamos en un nuevo vídeo Jugando con Spider-Man Skin de nivel 100 Del capítulo 3, temporada 1 Le damos a listo Ya veis que tengo todo el conjunto de Spider-Man Tengo también el negro Pero me apetece jugar con el rojo Así que vamos a jugar con el rojo Me gusta bastante, bastante esta skin Si sí es cierto que me gusta más la de Tom Holland pero bueno Van a sacar la skin del duende verde Y... Yo no me la voy a comprar sinceramente No soy muy fan de Spiderman A diferencia de muchos otros Yo no yo soy fan De Spiderman Tengo corona pero la verdad la voy a perder Sé que la voy a perder ya, somos Spider-Man donde vamos a caer, pues en el Daily Bugle Que no va a caer ni Dios porque está a pisos picados, pero bueno. Espero no morir rápido. Este pico me gusta bastante, la verdad. Pico bastante bueno. montos son una escopeta un francotirador bueno gente estoy pensando que tal vez me haga, me haga un canal secundario así como lo veis un canal secundario y por qué pues para porque en el canal principal quiero subir smite eh, solo smite Cosas de smite y en, el, y en el otro Quiero... Quiero como... Como subir Fortnite Y juegos Como Fall Guys Me gustaría también Reaccionas a otras cosas que no sean smite Oigo un dinosaurio. Ya sabéis que implementaron dinosaurios. Me acabo de matar a este señor. Que creía que me iba a matar, pero no. Que le pillé desprevenido. Y en esta partida lo único que quiero es conseguirlo de Spiderman. Nada más en la partida. Yo quiero conseguir lo de Spiderman. Ahí está. Bien, bien, bien, bien. Objetivo de la partida cumplido sí Y... ¿A dónde podríamos irnos? Es que tampoco quiero irme muy lejos es que... Ya es gente, tengo la... la mítica Por si quiero grabar algún vídeo con la mítica Algo así 30 personas y una kill, ¿eh? Eso no me gusta Nito... Nito... Sangre. Estoy cansando de no encontrar gente. Solo me he hecho una kill. Y ya está. Busco gente. Se me va a acabar lo de Spider-Man y todavía no tengo gente. Porque por aquí podía haber gente. No me gusta mucho esta zona Si digo la verdad Me la voy a comprar Porque al ¡Oh! bananín El bananín de impostores No haremos esa escopeta Que me acabo de comprar por 50 euros Y nos acabamos de encontrar una por el suelo Oh gente. Eso me gusta. Son notakus, pero mira. Quedan nueve personas. No tengo nada que perder. Que ahora mismo estoy un poco acaban de tirar no pasa nada Bien. quiero kills gente por favor de darme una kill solo quiero una maldita kill gracias gracias de verdad encima corona que no necesito pero pero oye yeah. ¿Me acabo de gastar media vida? Bueno, sí Pero que he conseguido una kill Y bastante loot este tenía más loot Pero se cayó todo para el suelo Vale, gente, ya vamos bien Pongo, Uy, esto lo quiero yo Ya nadie va a coger esa corona, supongo Está en tormenta Ya nadie la quiere yo creo Si me hago dos kills más Yo estoy satisfecho si me hago la victoria yo ya estoy satisfecho Creo que vais a pensar que Ha sido un poco ratiña Lo, lo que acaba de pasar ahí Pero esto es Fortnite No me lo han hecho a mí miles de veces como en otros juegos, eh, aquí hay que aprovechar el bug Y ya está, porque Quiero más gente también, porque no quiero que se maten Tampoco quiero ser muy... Vale, ahí hay gente Bien, bien, bien, bien, bien. con la despida, hermana Espero que sea noob, por favor Dime que es noob, para poder matarlo. A ver, bot no va a ser. Porque si utiliza lo de Spider-Man, bot no va a ser. Claramente. Gente, lo tengo aquí. Debería haber disparado antes. Ahora ya sé dónde estoy. No es ni muy buena ni muy mala Tampoco Bueno, ¿por qué habré dicho Se fue Vaya, vaya Aunque no pasa nada Porque tengo esto Y voy a perseguirlo que ¿Aquí no hay gente? Si hay gente, no Era este que venía de aquí Lo acabo de craquear, gente No puede ser, porque yo tengo tan mala suerte No lo entiendo Todas las partidas de Fortnite que juego Tengo mala suerte Podría estar ahí No, aquí no que como la veía quemada... ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sé que está en el, en el agua, me da igual. La verdad me da igual. Voy a tirarla. Sí, muy bien. Es un bananito. 18 ah, gente no pasa nada Creo que es bueno Me lanza eso que no sirve Para nada Yo creo Vale lo que lo que yo quiero es que gaste balas Pero no tampoco quiero que gaste eso Porque eso es total una tontería Espera Voy a hacerlo con metal porque sé que me va... me va Uy, qué susto me ha dado Chaval Hola Señor, lo siento Yo no hago team con nadie No, por favor, no me No, por favor Señor, por favor quiero ganar la partida Quiero ganar la partida, no quiero quedar segundo como la última vez No quiero que alguien me humille Por favor, como la última vez Por favor, ¿dónde estás? Uf, qué susto me acabo de dar a mí mismo No quiero ir muy alto tampoco Si no, luego Hay dos drops Uy, está aquí tiene que estar aquí. Sal ya de tu escondite. Quiero verte. No pasa nada, gente. Se ha caído una cosa, no pasa nada. Si va por el drop, yo le sigo, ¿eh? Está debajo mío. Segurísimo. Pero seguro. Creo que alcanzar un ángulo en que la vea por lo menos no No hay skydra, o sea no hay ninguna base en el aire. Trop. Ahora mismo tengo que ir a por ella. tengo que ir a por ella porque... ¿Dónde está? ¿Podría estar en algún arbusto? Dime que no, por favor. Pareciera que estar por aquí. Por aquí está durando mucho esta partida y yo juro que no puedo ¿Está ahí ay no ay no lo sabía lo sabía que estaba ahí lo sabía lo sabía lo sabía gente estoy más perdido que perdidín no ¡Oh! número dos no gente no otra vez no mi mala suerte por un campero. Bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo jugando con Spider-Man. Recordad que voy a intentar crear un nuevo canal. Espero que os haya gustado. Segundo y...